El señor Braulio Taveras se mostró impotente al revelar cómo los supuestos asesinos de su hijo Se pasean como si nada hubiese pasado por las calles de esta ciudad de San Francisco de Macorís eh, Aquí no hay ley, oye, aquí no hay ley Me matan el hijo mío, Braulio Taveras Rosario Hace un año y cinco meses Entonces los tipos andan ahí provocando, lanzando tiros Y ayer estaba preso Salió con 100 mil pesos, porque ella es hijo de papá. ¿tú porque tiene cuarto Yo soy un pobre diablo, yo no le puedo de nada. Entonces mi mamá murió, mi papá, el único hijo me lo mataron. Eso viene por un reboide. ¿Quién fue, el que, ¿Eh? ¿Quién fue el que le enseñó su vida a su hijo? A ellos, Luis Ángel, y un primo hermano de él. Y dos más de ahí del barrio. ¿Estaba preso? Eh? No. No, no, no, no. Eso lo empeñaron por 5 mil pesos de revólver. Entonces, como mató no. su hijo, entonces anda suelto. Sí, anda suelto. El papá tiene cuarto, le dieron 100 mil pesos, le dieron el papá. ¿Tú ves? Y lo soltaron ayer. Entonces, esa muerte no se va a quedar así. Porque no fue un perro que mataron, ¿tú ves? ¿Qué usted exige, diciendo, señor? No, no, no. Yo decía que la policía que tire para adelante y que, y que no coge cuarto, porque él mismo llamándolo a de que le dien 100 mil, lo soy tan. Tú ves, aquí no hay justicia, pero yo lo voy a yo voy a hacer la justicia. Tú ves, yo. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.